se lleva a cabo en este hospital San Vicente de Robles. Este operativo, se dando continuidad al mismo, eh, se sigue realizando de manera exitosa. En el momento nosotros eh, vamos a tener eh, toma de muestra todos los días, de lunes a viernes, y eh, para pruebas rápidas. Y los días martes y jueves se realizarán las pruebas de PCR a los pacientes que por pruebas rápidas pues, eh, salgan positivos. O otros pacientes que en su momento se han hecho pruebas han salido positivos y en el seguimiento necesitan la realización de una PCR. Hasta el momento los resultados que se vienen obteniendo eh, con nosotros en la realización de estas pruebas han arrojado escasos eh, números de positivos, por lo cual nosotros por lo menos por esa vía nos sentimos bien de que haya menos personas afectadas, no podemos desmayar, tenemos que seguir eh, pesquisando, buscando eh, posibles eh, personas con datos positivos para intervenir sus contact eh, los contactos de estos a través de lo que es la Dirección Provincial de Salud.